Estamos en nuestro espacio semanal de meditación, de relajación y de concentración. Entonces, eh, les quiero dar esa calurosa bienvenida y muchísimas gracias por todos los lunes estarse conectando con nosotros y no solo Entonces, voy a aprovechar ese puntito de luz frente a mí y voy a dejar que mi atención natural y suavemente... Se dirija a ese punto de luz. Todos los pensamientos, todos los sentimientos, esa carga emocional que he llevado hoy. Visualizo como si ese punto radiante, como un sol espiritual, recibiera todo ese paquete y como un fuego purificara todo lo que pasó hoy. Concentrarme en esa hermosa imagen frente a mí, ese punto radiante, colorido, que ayuda a concentrarme, que me hace sentir tranquila, en calma, cada vez más y más concentrada, Ese punto frente a mí. Hace que todo. Toda esa expansión de ruidos. Situaciones. Todo lo que viví hoy le pueda en este instante poner un punto final estoy aquí en este paréntesis del tiempo en este espacio seguro y tranquilo para mí para el alma en esta burbuja de calma en el tiempo donde no necesito cargar nada de lo que pasó hoy solo soy luz dejo que esa energía radiante entre a cada rincón del cuerpo y poco a poco vaya limpiando las tensiones soltando cada músculo profunda y totalmente Inhalo y siento esa frescura suave y tranquila, al igual que ese punto de luz. Yo, hoy, ahora, puedo sentirme cada vez más relajada tranquila en calma hoy puedo volver a ese rincón en mi mente y en mi corazón donde vuelvo a sentir paz Esa memoria que despierta en mi ser. Más allá de todas las cosas que hice, que hago y haré. Yo soy el alma. Yo soy esta conciencia que le da vida a este cuerpo soy esta energía espiritual eterna sutil no física y yo el alma vivo en este mundo Experimento, exploro y aprendo a través de este maravilloso cuerpo que la vida me dio, en préstamo, por un ratito. Puedo sentir ese profundo agradecimiento hacia cada célula del cuerpo que funciona y lleva a cabo todas sus acciones permitiéndome explorar y cumplir mi papel en este mundo. Yo soy quien siente, quien mira, el alma detrás de estos ojos yo con mi propia personalidad yo con mi capacidad de reflexionar y vivir en paz en este preciso segundo me regalo a mí mismo un agradable espacio sagrado puro de paz toda mi atención va ahora hacia adentro hacia ese mundo interior espacio seguro donde yo el alma soy existo aquí hay la más agradable calma profunda aquí soy capaz de sentirme El alma misma que soy yo El espíritu Despierta su propia conciencia Y suave y natural Se vuelve a sentir Cada vez más liviano libre de toda preocupación aquí no hay tiempo este es un espacio de luz pura donde yo el alma soy luz energía sutil Y en esta calma agradable... En esta paz natural de mi propio ser... Poco a poco... Soy capaz... De observar sin juzgarme... Solo para entender... Que yo... El alma... Soy quien ha actuado y decidido todas las acciones que hago, las palabras que hablo, las actitudes que tengo. Y con cada una de ellas genero una reacción en la vida y en los demás. Con cada pensamiento con cada acción, yo el alma, voy creando mi recompensa kármica o una cuenta que le debo a la vida y que me devolverá en algún momento. Soy yo, aunque quizás no de forma consciente, solo como una reacción automática quien he decidido de cualquier forma cada una de mis acciones. Esas son semillas sembradas en este campo de la vida y cada acción que hago trae su retorno la vida en su equilibrio mismo Va germinando para mí Las semillas que he sembrado en el pasado Así Soy capaz de entender hoy Que las cosas que he vivido Y las cosas que vivo Tienen una razón de existir Yo con mis propias decisiones he ido creando ese destino que vivo hoy. Y es el secreto sagrado, la luz más profunda del conocimiento. Ser capaz de entender que yo el alma, a través de este cuerpo, en cada acción voy creando mi papel mi destino y mi vida yo tengo la llave de mi destino en mis manos así que puedo aceptar mis errores del pasado porque no sabía esto. Porque no estaba preparada para entenderlo. Pero hoy, aquí, ahora, en esta calma profunda, en esta paz natural, tengo la capacidad de entender... Que hoy, a partir de este instante, soy yo quien crea la vida. Soy yo quien crea mi historia. Y las acciones del pasado, que de alguna u otra forma, me causan sufrimiento hoy y causaron sufrimiento a otros han creado una cuenta que le debo a la vida y la forma en que he estado pagando es sufriendo situación tras situación vienen cuando el alma está lista para cancelarla así tengo que entender también que yo no soy un alma débil, yo soy un ser fuerte, capaz, estable y cada vez que viene un reto ante mí tengo la garantía que aunque quizás no lo entienda soy capaz de resolverlo. Y cuando sienta que haya situaciones que van más allá de mi propia capacidad, sentí profundo en el corazón que en realidad no estoy sola, solo. Que mi guía supremo el ser más amoroso de todo el universo está aquí para ayudarme a mí en esta sintonía espiritual yo el alma soy capaz de sentir su amor en otros momentos en otra conciencia sentí imposible ahora yo el alma puedo sentir ese cariño especial que el alma suprema tiene para mí yo el alma soy su hijo especial y siento ese amor profundo puro Incondicional, que tanto busqué, el alma suprema me respeta absolutamente y muy pacientemente, con una infinita paciencia, espera que yo logre aprender de mis errores. Porque me deja decidir, me da el libre albedrío, pero me guía sutilmente. Y hoy, aquí, ahora, su abrazo espiritual lleva al alma hacia ese lugar donde pertenezco. En el cielo, Nirvana, mundo de las almas, más allá del sol y las estrellas, más allá del papel que desempeño en este mundo, aquí, tan cerca. Del dulce guía supremo. Estoy en absoluta libertad. El alma, como energía espiritual, puedo volver a sentir mi propia naturaleza original. El amor del Ser Supremo, su guía sabia, constante, me hace entender y experimentar que yo soy un alma eterna, aquí en este espacio sagrado de paz absoluta, Puedo sentir lo que realmente soy. Yo no soy mis errores. Yo soy un alma originalmente libre, originalmente pacífica originalmente feliz, todas mis cualidades, mis virtudes, el poder del propio ser, el propio poder espiritual de adaptarse, fluir, tolerar, discernir, todo eso vive en mí y mi guía suprema, me ayuda a despertarlo y a entender que soy capaz de transformar esas reacciones exageradas automáticas yo, el alma soy quien lleva las riendas de mi vida yo aquí ahora Sintiendo ese aprecio y ese amor completamente incondicional. Entiendo y siento lo que realmente soy y esas huellas del sufrimiento del pasado se van sanando en el alma y me voy sintiendo cada vez más fuerte. Soy energía radiante de paz, una paz transformadora. Una paz viva. Natural. Yo el alma. Soy amor puro. Soy. Amor espiritual. Y siento. Como el amor del ser supremo. Se intensifica y aún más abrazando el corazón profundamente como una erupción de volcán que lo limpia todo a su paso este amor volcánico logra purificar el alma me entrego a este amor un amor único eterno puro un amor que redefine y sana al alma un amor que va borrando la huella de las acciones negativas del pasado. Un amor que me da la fuerza. De tomar las mejores decisiones en la vida. Un amor. Que acepta. Perdona. Y le da cabida a todos y a todos un amor generoso que hace grande al corazón, un amor que entiende el sufrimiento en el corazón ajeno, que ayuda a sanar y a darle esperanza a aquellos que la han perdido. Un amor que brilla eternamente, en ese brillo especial que logra traer el amanecer entre tanta oscuridad, solo el amor más intensamente puro de la fuente suprema es capaz de limpiarme a mí y a toda la humanidad la huella de nuestras acciones erradas así siento ese amor intensificándose cada vez más alcanzando ya no solo mi pasado y mi corazón, sino a las almas cercanas alrededor de mí, abrazándolas con esperanza y perdón, visualizo intensificándose ese amor aún más, llegando a todas las almas de la ciudad donde estoy, especialmente aquellas que tanto están sufriendo, trayendo fuerza, luz, esperanza. Y visualizo que se intensifica aún más, sanando todo a su paso, y alcanzando todo el país donde estoy. Un fuego que logra calmar el fuego de la ira. El fuego de la envidia y el odio. Un fuego tan amoroso. Que clarifica toda esa oscuridad. Un fuego donde todos cabemos y todos son importantes un fuego que incluye un fuego que abraza y sana el fuego espiritual de amor va abrazando ahora a los países alrededor de mí liberándolos del miedo del dolor, del pasado y trayendo esa nueva luz de sentir quién soy en realidad soltar y transformar aquello que creó el sufrimiento solo el amor es capaz de borrar esa huella en mí en el alma y visualizo ahora al planeta entero radiando en esa luz de amor, en especial en esos países en conflicto o en esos países donde la enfermedad no da tregua a cada familia, a cada alma la visualizo abrazada por este amor, siendo capaz de sentir la fuerza misma del Ser Supremo fluyendo hacia su corazón, reconfortando aquello que tanto le hacía falta, sanando, que ayudando a soltar tanto rincón, miedo y dolor, solo queda amor, el más puro, intenso y dulce amor. Me siento absolutamente amada, libre, a salvo. Y sé que a partir de hoy, ahora, voy a vivir desde este amor a cada instante, en cada acción trayendo semillas de felicidad, de armonía, de paz, que tanto se necesitan ahora. Soy un jardinero en esta vida, sembrando sabiamente en el campo fértil de mi destino. Y con esta agradable sensación, poco a poco, voy a regresar a sentir el cuerpo tan tranquilo y pacífico, moviendo suavemente mis manos y mis pies. Vuelvo a la aquí y a la hora. Oh, Shanti. Entonces, cuesta hablar después de estas experiencias, pero les quiero leer un extracto de este libro que siempre usamos para los lunes. Es mágico. Abre la página donde tiene que salir. Ve a lo que salió. p en los demás. Entonces dice, si es necesario que te hagas responsable de algo, por supuesto deberías hacerlo. Pero si una situación no te atañe u otro es el encargado, no te dejes atrapar por ella. No obstante, si quieres ayudar, Puedes involucrarte de una forma más sutil a través de la fe. La fe en los demás es muy eficaz. No se trata de una fe ciega, es decir, observar desesperado mientras mantienen los dedos cruzados, sino permanecer alerta a lo que está sucediendo y después infundirles la fortaleza de la fe. Hasta tal punto que se sientan capaces de hacer lo que es necesario. Esto significa que has de tener fe, pero también dar el poder de tu fe. Si la otra persona es sincera y verdadera, tu fe le ayudará. Este es el modo de ayudarnos realmente unos a los otros.